Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Esta vez estamos aquí en una nueva video de reacción a Shell Freezer Fusión. Transa de la Fusión es Spanish to FanDuel. Y ok, vamos a ver la versión de Escardia, ver como lo hizo. Ya vimos la versión original que dejaré acá en la, screen, en la tarjeta de arriba, o si quieren verlo. Y vamos a ver que, cuál es la versión o qué agregó algo, no sé, con su voz de Scard. Así que vamos a ver la versión en español aquí a ver ah, en el mismo día que esconde, pero bueno, no lo había subido. Ahora sí que ahora ya está ahora. Ya lo ha subido ahora, así que a ver, cómo Ok. ¡Me encanta! <risa> no no sé si. Acá en medio Fusión erótica <risa> ¿Qué digo? Fusión ¿Qué? erótica <risa> Ay, todo bueno <wea. risa> Soy un fanservice <risa> No, lo soy yo ya lo que tú digas. Vaya un ¿Por qué has crecido tanto? Tiene un tramo más, caro rojo y peludo. Tiene sí, un robo. ¡Servis! ¡Bye, a la ley suscríbete y serás muy sensual! Ok, sí, estuvo bueno y... ¡Funcionó! ¿no? Dije que estaba... No fue nada que llegado más, ¿no? Y ya estaba ahí. Y ok, habríamos una más que todavía no he visto. A este Bojtama. O Saitama, no sé, sea, justa pelo. Aunque se parece a escribir, pero no sé. Se <ríe> sí nos ¿Y a dónde puedo ir ahora? ¡Hola, Saitama! ¿Estás calmo? ¡Estás calmo! ¡Pues sí! Estuve haciendo el entrenamiento que tú me dijiste. Y entrené tanto que poco a poco fui perdiendo mi pelo. ¡Y ahora estoy mucho más fuerte que nunca! Dios mío, pero qué he hecho. Más y ahora peor, dejemos mejor... de hablar y probemos mi nuevo poder. Dos. ¡Un atasco erótico! ¡Se le nota el pájaro! ¡Se le nota el pájaro! Vaya, creo que me he hecho demasiado fuerte. Impresionante. ¿Eh, ¿Cómo? Definitivamente ¿Eh? tienes que ser mi sensei. ¡Por favor, sé mi sensei! <risa> <risa> no olvides apoyar el vídeo original y el canal del animador. Y también te dejo este vídeo del animador para que vayas a verlo. Ve a ver este vídeo, papu, que seguro que te va a gustar. Ah, oh, sí, dale! <risa> okay. Entonces, ok, para es like. Okay, un canal que yo sigo llamado Lobo Alter Alternos, Saldarno, no es. Soy yo esta este fragmento no de de Pei no el video de Pay de en de la última parte, no. Que apareció el personaje este alma, no y bueno vimos el audio original y acá él ha hecho un un fan fan doblaje no en español latino así que vamos a verlo y a ver cómo le quedó le doy play y vamos a ver. Encontré. Destruiste toda esta línea temporal. Sé repugnante. Los Big Boys no están contentos por lo que hiciste. Sigo sí, Me solicitaron que te elimine a ti mismo. Actualmente no existe nadie que pueda sí, Te diría una palabra en el diablo. Prepárate. El baúl de Oh a mí me mataron a Kelly, hijo de puta <risa> Esta forma con tu transformación que tienes no es en absoluto la más poderosa ¿Correcto, cariño? Ni siquiera con tu poder actual eres rival para mí ¡Qué lástima! Tu diversión se termina ahora mismo Está muy bien Hola mm. Qué durazo ¿eh? se la pide. Ah, ella hace que mi cuerpo se estremezca. De todas formas, dime, ¿crees que ella es más poderosa que tú en estas circunstancias? <risa> sí. ¿Eso te importa mucho? Yo en realidad no soy su siguiente objetivo. Me muy alma <risas> ok buenísimo y esperando otra parte de eh, Kishinpei cuando saque la otra parte de esta de alma pero eh, ya vi en, en, en su publicación a ver que voy a buscarlo lo próximo que va a salir en esta semana es algo sobre el modo el nuevo villano de Dragon Ball Super ¿no? bueno nuevo no porque salió en 2018 pero en el manga el anime bueno todavía no sé si no pero que va a ser algo sobre el modo y bueno será algo gracioso como su palas cortas no y ok así acá está el dibujo el otro canal de, de, de arrest no acá está del, del otro canal que reaccioné eh, a esa animación de dragon ball z fighter de queja no y también había una, una serie que hacen ellos de los Verso capaz <risa> para el momento de reacción es esto eh y ok, nada, este ya lo vimos ya y ok gente, y bueno, a esperar esta de moda, a esperar cuando salga y ya toca reaccionar en el canal ¿no? y ok gente, esto ha sido la reacción de hoy espero que por lo menos te haya entretenido un poco si va así, puedes darle una me gusteada, compartirlo, suscribirte a este canal para más videos de reacciones también los videos siguientes, la voy a vez en cuanto y ok, eso ha sido todo, si vas si a quedar eso yo soy Ultimate, nos vemos en el próximo video, bye, chao.